Bien, esta es una operación, es una operación donde tomo en compra un stop loss de solo 15 pips. Y esto ya es afinarse en mucho traders. La manipulación que usted está viendo ahí es del inicio de la semana pasada. Esta es una operación de la semana pasada y es una manipulación que empieza muy fuerte. Muchos están perdiendo acá mucho capital porque no saben cómo gatillar y entonces aquí optan por muchas veces operar a largo plazo cuando deberían operar a corto plazo entonces fíjense como yo estoy viendo esta manipulación ya más a largo plazo alejando la gráfica en h4 donde el precio sube y baja eso le llaman lateralización pero lo que ocurre es que acá hay muchos engaños ya ahí se empieza a acumular dos o tres semanas recuerden eso y, y ese es el problema, que no sabe usted diferenciar cuándo está engañando el mercado dentro de una temporalidad mayor en diario. Y este es el problema. O sea, si yo entro en el mercado, fíjense aquí por cuántos pips yo voy. Yo aquí yo ya estoy asegurando, bueno, ya el mercado va a unos 50 pips. Y fíjense muy, pero muy bien cómo es el análisis de definido. Yo estoy esperando a que llegue hasta allí arriba. Voy por unos 100 pips aproximadamente. Y en esta zona de aquí es donde también el precio podría... Esos vendedores podrían frenar a estos compradores que van con tanta fuerza. Dentro de Trading Institucional Oficial en Telegram, todo esto lo estoy enviando. Miren aquí el stop loss que puse. Yo lo envié ahorita. Un stop loss de aquí, solo 15 pips. Y me permite que después de una media hora yo ya me pueda proteger en break even. 15 pips de stop loss para, para generar 100 pips de beneficio, esto es scalping institucional, este es el momentum del mercado, miren ahí como el precio se impulsó y ya va llegando a la siguiente zona, entonces aquí yo ya me protejo, ahí juego un poco con el stop loss porque el precio se devuelve en esta mecha, pero yo opto por obviamente mover mi Stop Loss. Recuerden que lo encuentran dentro de Trading Institucional Oficial en Telegram. Todo esto, esta cuenta yo la tengo auditada. Entonces ahí es donde yo ya voy casi 54 pips. Estoy esperando a que suba el otro 50%. Y es que traders, esta es la versatilidad que usted puede lograr con la metodología Scalping. ...de trading institucional oficial... ...todo esto va de la mano... ...hay un entrenamiento profundo... ...entonces aquí yo ya estoy empezando a, a... pensar en cerrar o no cerrar... ...porque si yo puse 15 pips de stop loss... ...ya llevo más del 2, 2 y medio más o menos... ...ya, pero yo quiero llegar a 100 pips... ...para hacer por lo menos el 19 ...y muchos dicen que esto no se puede conseguir... ...y bueno, aquí en trading institucional oficial... ...tú lo puedes conseguir... Vamos a esperar cómo se desarrolla el precio. Puedes verlo dentro de Trading Institucional Oficial en Telegram. Y bueno, traders, activa la campanita y nos vemos próximamente.